Y desde la, sobre todo, reseñar o remarcar tres ideas. El primero, destacar y reconocer el protagonismo de la clase trabajadora del metal de Vizcaya, porque gracias a su demostración de fuerza en el año 2022 y en los 11 días de huelga se pueden entender las mejoras que haya podido haber, que vaya a haber en este convenio. En ese sentido, reconocer su esfuerzo y su lucha. Segunda cuestión. Nos, nos parece difícil de entender cómo comisiones, la viugT que hace dos meses rechazaban la propuesta de la patronal por insuficiente y fuimos a cinco días de huelga, dos meses después lo dan por bueno, cuando es una propuesta casi idéntica. Y por último, creemos que también es importante eh, señalar que estos tres sindicatos les ha regalado al gobierno vasco. Una foto y una escenificación para el cierre de, del conflicto que el gobierno, no se lo merece, hay que recordar que el gobierno vasco desde el inicio de este conflicto del metal de Vizcaya ha ido de la mano de la patronal.